Hola a todos y bienvenidos a A VER SI QUEDAMOS Hoy os traemos tres recetas de bebidas perfectas para el otoño Vamos a comenzar con la receta de café con avellanas Para ello vamos a utilizar leche vegetal, la que tengáis por casa, unos 200 mililitros Aunque todo esto la verdad es que lo he ido haciendo un poco a ojo Porque sí que es verdad que no a todo el mundo le gusta la misma cantidad de café o la misma cantidad de edulcorante. Vamos a utilizar también un puñado de avellanas tostadas. Si no las tenéis tostadas, las podéis tostar en el horno. Pero en mi caso, pues las he comprado tostadas y sin sal y sin nada añadido. Crema de dátil. Bueno, como sabéis, utilizo muchísimo el dátil para edulcorar. Y en este caso, pues no iba a ser menos. Eh, para ello, lo que tenemos que hacer es poner el dátil en remojo y una vez haya pasado unos 20 minutos, triturar bien. Entonces tendremos una pasta que podemos utilizar para todas las recetas que queramos. Y un poquito de canela. Lo que vamos a hacer es poner en una trituradora o en una batidora la bebida vegetal, la canela, la pasta de dátil y las avellanas. Y una vez lo tengamos triturado bien, lo pondremos en nuestra tacita con un buen chorro de café. Bueno, café al gusto realmente. Para decorar podemos espolvorear un poquito por encima de chocolate o de canela. La segunda receta es un café de calabaza fresquito. Sí, porque aunque ya estamos en otoño y ya nos apetecen bebidas calientes, sí que es verdad que en algunas partes del mundo todavía hace algo de calor o bien al mediodía hace calor y no te apetece un café caliente. Para ello vamos a utilizar unos 200 ml de bebida vegetal, dos cucharadas de puré de calabaza, como veis, para ello pongo unos trocitos de calabaza y me los llevo al microondas, aunque podéis cocerlas o bien asarlas en el horno. Crema de dátil, extracto de vainilla, canela, clavo, nuez moscada y café. En este caso de canela utilizo como media cucharadita y del resto de las especias nada, una pizquita para darles un toque. Esta bebida es bastante especiada. Si os gusta también podéis añadir jengibre, como os he dicho ya otros años. Bueno, pues no estaba grabando y aquí he echado dos cucharadas de puré de calabaza, 200 ml de bebida vegetal, como una cucharadita de canela, nuez moscada y un poquito de clavo. Además he utilizado extracto de vainilla, un chorrillo para darle un toque. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser llevarnos nuestra mezcla a triturarla y ya podemos proceder a servir. Una vez tenemos nuestra bebida de calabaza le incorporamos café. Y por último para decorar por encima voy a echar un poquito de crema de anacardos, para ello lo que he hecho ha sido coger un puñado de anacardos con agua bien calentita hasta que se han ablandado un poco y los he pasado por la trituradora. He aprovechado para echarle un chorrito de extracto de vainilla y que tenga un sabor más dulce. Si no queréis utilizar anacardos podéis utilizar la parte cremosa de una lata de coco. Y la última receta realmente es una versión calentita de esta otra, porque la, esta segunda hemos utilizado hielo. Para ello vamos a utilizar unos 200 ml de bebida vegetal, en este caso 3 cucharadas de calabaza, porque no vamos a echar tanta especia y así vamos a notar un poquito más el sabor a calabaza. Vamos a utilizar también crema de dátil, como un cuarto de cucharada de canela y lo mezclamos con nuestro café. Y bueno, pues hasta aquí estas recetas otoñales. Os dejamos en la cajita de información también las recetas calentitas que hicimos el año pasado, que hicimos un cremoso de manzana y tenemos varias versiones de chocolates. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros y dadle a la campanita para no perderos ninguna notificación. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que os las dejamos aquí abajo en la cajita de información, como siempre. Os esperamos por comentarios. ¿Cuál es vuestra bebida calentita favorita? ¿Hacéis recetas así raras o simplemente os tomáis un café con leche? Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.